Fue una exposición muy clara, muy transparente. Creo que estamos todos los municipios y comunas de la provincia. Tuvimos la oportunidad de sacarnos las dudas. Eh... Hay un fallo de la Corte que es absolutamente claro y me parece que lo más importante de todo esto es que un reclamo federal donde la provincia de Santa Fe tiene lo que nunca se le debió haber quitado y los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe vamos a cobrar por coparticipación lo que tantos años estuvo retraído. Me parece que una de las buenas propuestas fue que tengamos ese simulador todos los municipios y comunas para empezar a detectar actualizado este, cuánto es lo que nos nos correspondería y a partir de ahí empezar a ponerlos en los presupuestos del año que viene. Después de haber visto los, los números que, que llegaron a un acuerdo entre el gobierno de la provincia y, y el gobierno nacional, eh, más allá de que de que la refinanciación de la deuda en bono sea a 10 años, nosotros, o sea, en mi caso veo positivo porque hay un casi un 34% de esta deuda, 51 mil millones de pesos, que se cancelarían eh, en, de aquí a, al 2023. Eh, eso es un paso importante. O sea, a veces uno mediáticamente escucha que, que la deuda se iba a pagar en 2031, entonces allí era donde, donde estábamos un poquito asustados. Esto vino a aclarar bien la situación y bueno, iremos progresivamente los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe recibiendo, recibiendo eh, eh, la cancelación de esta deuda a medida que el gobierno vaya haciendo efectivo estos bonos. Agradecimiento al gobernador Mar Perotti. A tu... Todo su equipo de gobierno por esta convocatoria, por transmitir claridad en un tema tan sensible que se ha discutido durante tantos años, y felicitar a este gobierno provincial y también al gobierno nacional por llegar a un acuerdo en el cumplimiento de una sentencia que, que todos esperábamos. Y creo que estas herramientas que son eh, soluciones concretas para poder llevar a nuestros vecinos, para poder invertir allí eh, en obras y en mejorar la calidad de vida.